Hola, ¿cómo están? Yo soy Rolando Cosio, soy médico y participante del Cabildo Salud es un Derecho. Este es eh, un video más de los que estamos haciendo para eh, invitarlos a ustedes a votar a prueba y convención constitucional. cierto? En esta oportunidad estamos con eh, dos de nuestros participantes más importantes del Cabildo, eh, en este caso el coordinador del Cabildo, el doctor eh, Jorge Garavantes, y... Eh, la doctora Elizabeth López. Ellos son eh, participantes eh, desde el principio de, de nuestro cabildo y eh, ahora vamos a conversar con ellos. Eh, vamos a presentarlos un poco. Eh, la eh, doctora Elizabeth López es cirujano dentista, magíster en salud pública académica y ha tenido un desempeño profesional en el sistema público de salud, ministerio de salud y seremia de salud. Y el doctor Caravantes es cardiólogo del Hospital San Juan de Dios, académico de la Universidad de Chile, eh, exdirector del sector salud, eh, del Servicio de Salud Occidente y jefe de división del Ministerio, ex jefe de división del Ministerio de Salud. Eh, ¿Cómo están, Elizabeth? Doctor Caravantes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Sí, bien, gracias. Hola, Orlando, buenas tardes, buenas tardes, Elizabeth. Bueno, un gusto estar en, nuevamente en un conversatorio apoyando lo que significa eh, la nueva Constitución y el proceso que se viene. Bueno, vamos a materia que, que nos convoca en este video. Eh, lo primero eh, que hemos conversado con todos los participantes es, saben que se acerca el plebiscito cada vez que da mucho menos tiempo, ¿cierto? Y queríamos saber qué piensan ustedes con respecto a la importancia que Chile tenga una nueva Constitución. Bueno, sí, yo parto. Eh, eh, yo creo que esta es una instancia, una tremenda instancia, una instancia única, para poder tener una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad en la cual eh, pueda perdurar, ser sostenible, pero por sobre todo, dado que nosotros estamos trabajando en un cabildo hace, hace algún tiempo, eh, el que esté incorporado el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Eh, entonces, eh, la importancia que se, se da en, en, en, este, en esta oportunidad, que nos, como dices tú, nos queda tan poco tiempo, eh, va al, van los días descontándose, eh, eh, es la oportunidad que tenemos para poder hacer todos los cambios, eh, partiendo por esta nueva constitución. Claro. Doctor que no sé si quiere complementar un poco. Eh, sí, bueno, yo creo que es importante este hito, es un hito histórico. Se eh, ha decidido eh, dar este paso para dar por superada una constitución que no fue impuesta en dictadura y que instaló un sistema eh, como el sistema neoliberal en el país, que ha producido una serie de situaciones, de dificultades en nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista del comportamiento como de los efectos concretos. Eh, ahí tenemos el individualismo, tenemos el arreglismo, tenemos el pragmatismo, tenemos el consumismo, tenemos una serie de, de, de, de elementos que han dañado nuestra convivencia. Por otro lado, se ha producido una inequidad, una desigualdad, ...importante en el país, digamos, con eh, sectores que están bastante marginados, como lo hemos visto desde el 18 de octubre del año pasado. Entonces, el, el país tiene una serie de, de dificultades acumuladas, que, que esta es la oportunidad de abordarla eh, en la Carta Magna, porque la Carta Magna es la que define finalmente eh, eh, cómo se estructura nuestra sociedad, cómo se estructura el Estado... Y, y los aspectos principales que hay que regular y cómo se recuerdan. Entonces, este es un proceso sin duda eh, muy importante. Y con respecto a lo mismo, eh, ¿qué consideran ustedes que es importante en el ámbito de la salud ahora eh, que la Constitución tenga en, en, respecto a sus factores condicionantes? No sé si, si tienen alguna idea de eso. Elizabeth. Sí, mira, eh, la verdad es que lo hemos discutido harto durante todo este tiempo. Eh, son varias las aristas que deben considerarse eh, pero la determinación social de salud que es la que hoy día en forma estructural está eh, valga la redundancia determinando la condición de salud de las personas y estableciendo las inequidades que hoy día existen que eh, hoy día la hemos visibilizado producto de esta pandemia dado el, la, se ha ido profundizando se ha ido profundizando estas inequidades eh, en, en, en esta Carta Magna, eh, debe estar eh, como instituido el derecho a la salud, el derecho al bienestar, las garantías, pero partiendo de la base de esta determinación social en salud que deben incluir las políticas públicas para eh, que puedan también ser sustentables en el tiempo y, y que no vayan cambiando de acuerdo a los ciclos políticos. ¿no? Entonces, eh, es sumamente importante que, que quede establecido de esta forma, dentro de todas las otras condiciones que también hemos discutido que es importante para mí la determinación social tiene que estar eh, ahí escrita. Correcto. Por ¿Está? Estoy totalmente de acuerdo con Elisa. Eh, con Muchas veces cuando hablamos de qué deberíamos... Eh, ver en la salud eh, la mente se va eh, se va a, a los aspectos biomédicos a la medicina a la odontología a la química farmacia a la tecnología etcétera etcétera hacia ese lado se va se va la mente eh, pero eh, sin duda cada vez existe más conciencia en Chile universal de que de que somos pequeñas cosas puestas en un gran universo y en un gran planeta. Eh, la pandemia nos ha demostrado nuestra vulnerabilidad y, y ha demostrado cómo eh, los pobres han sido más afectados de, que los sectores de mejores ingresos en, eh, en los efectos de, de, la, de la pandemia. Y, y eso, eso nos ha mostrado que eh, es muy importante, como dice Elizabeth, todo lo que son los factores condicionantes de la salud. Lo más importante es sin duda cuidar nuestro planeta, eh, eh, es muy importante eh, cuidar el medio ambiente en el cual vivimos, cuidar, cuidar las ciudades, cuidar, cuidar el campo, eh, que existan zonas de recreación, que tengamos una alimentación saludable, eh, tenemos, son muchos los factores del medio ambiente, hay que decir, eh, eh, la atmósfera, eh, muy importante. Entonces, estamos, estamos puestos, puestos ahí y la salud nuestra depende de eso. Y muchas de las enfermedades que tenemos y que tenemos que pagar altas sumas de dinero por, para curar esas enfermedades, bueno, vienen eh, bien de ahí. Entonces, sin duda que apuntar digamos, a, a cuidar la salud es lo más importante. Y, y en segundo lugar, porque es importante humanamente, es que eh, tengamos los, las posibilidades de enfrentar la enfermedad y rehabilitar a las personas que, si que sufren daño. Entonces, sin duda, que, si que, eh, lo que señala Lisa es, es, es lo más importante. Y por eso es que este es un tema constitucional, porque sin duda que, si o, la gente que está en los hospitales eh, puede, puede eh, hablar mucho de preocuparnos de la salud, preocuparnos de la salud, hablar mucho, eh, pero la gente desde los hospitales no puede, no puede cambiar por sí sola la atmósfera, no puede garantizar que exista agua. Y que exista cuidado medioambiental, que exista buena alimentación, no puede. Entonces somos todos los ciudadanos los que tenemos que velar porque eso sea así, además digamos, de todos aquellos factores que influyen en la salud mental de las personas. Que si nos metemos por ahí, sin duda que podemos tener una, una conversación bastante larga. Es un tema muy central. Es importante ese tema. Hay que saber que es multifactorial y que no solamente... Eh, tiene que ver con el, como, como ustedes refieren, eh, eh, arreglar o, o confeccionar nuevamente el sistema de salud. Tiene que ver con un factor que, es, eh, que tiene muchos más aristas que el simple hecho de la atención médica o atención de, de salud. En ese aspecto, eh, me gustaría saber si ustedes consideran eh, que la constitución por sí sola resuelve el problema o consideran que eh, eh, es un desafío que va más allá. ¿Qué, qué, qué piensan con respecto a eso? Bueno, la Constitución por sí sola no va a resolver todo. Lo que sí es importante es que se dé el marco, la Constitución nos da el marco, nos da el gran paraguas, ¿ah? el gran paraguas para, para la institucionalización, para bajar con los, con los marcos legales, normativos, reglamentarios, eh, para que podamos ir avanzando. ¿ah? Y a propósito de la pregunta que hiciste recién, eh, es el gran paraguas... Eh, y, y salud tiene que estar centrado en las personas, y ahí es importante también que, que consideremos como uno de los pilares que debe estar incorporado, no solo en salud, dado que deben estar los derechos sociales de las personas, es la participación ciudadana, que las personas puedan participar del diseño, desde el diseño de las políticas, estamos súper acostumbrados en que las personas participan con suerte en la ejecución, en la consulta, en pedirles la opinión, eh, y este es, también es una tremenda instancia eh, en este plebiscito, porque vamos a tener la posibilidad de también eh, escoger que se eh, establezca una comisión constitucional para poder eh, realizar esta, esta carta magna, ¿eh? esta, esta hoja de ruta para nuestro país, para que podamos seguir avanzando en un camino más democrático y justo. ¿Usted? Eh, eh, bueno, bueno, sin duda, digamos, que la Constitución digamos, no, no define todo. Eh, bueno, y se ha hecho mucha fuerza por parte de algunos sectores de, que, de qué importa eh, cambiar la Constitución si resulta que la Constitución no le va a subir el sueldo que se da a cada persona ni a mejorar eh, la pensión. Eh, bueno, pero mirándolo del otro lado también, ninguna cosa ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento puede ser contrario a la Constitución. Y, y cuando nos encontramos con una Constitución que dice que, eh, que el Estado es un Estado subsidiario, que, que el Estado va a entrar a actuar en la medida que se, en que, en que eh, los eh, privados eh, no puedan o no quieran hacerlo, eh, entonces ahí solamente el Estado va a entrar entonces, evidentemente que ahí, ahí entramos en un problema cuando la aspiración de la gente es tener para todos una salud de calidad accesible, tener para todos una educación de calidad y accesible, tener para todos pensiones justas. Entonces entramos, entramos en un problema, porque si la Constitución digamos, eh, tiene una definición de ese carácter como la actual, resulta que eso no lo podemos hacer y, y eso ha conducido a que exista una salud para gente de recursos eh, y una salud para pobres una salud una educación perdón para gente que tiene recursos y, y otra salud eh, de menor de menor calidad para gente que tiene menos recursos que que haya gente que no tenga pensiones y que se tenga que dar un apoyo solidario mínimo eh, por parte de, por parte del estado entonces, entonces que si, sin duda que si, que, que si aspiramos a que tengamos un sistema de salud universal, eh, solidario eh, eh, y hasta pensamos que debe de ser plurinacional, que considera todas las culturas que existen en el país, bueno, sin duda que si, con la Constitución actual eso no es posible. Por lo tanto, para que podamos contar con eso, eh, es indispensable cambiar la Constitución. Eh, todos tenemos que saber que eso es la Constitución actual lo único que garantiza es elegir un sistema de salud entre un público y un privado, lo que es una oferta mentirosa, porque puedes elegir una, una ISAPRE si tienes recursos. Lo otro, ¿Sí? lo otro sencillamente no, no, no está entre las posibilidades de elección. Y, y, y, y eso lo único que tú puedes reclamar eh, ante, ante el Poder Judicial, ante el Poder Administrativo, lo único que puedes reclamar. Pero, pero que, pero que pero si, si tú era atendido con una menor calidad que la que eh, tienen otras personas en otros sistemas, eso no lo puedes reclamar. Entonces, por si sin duda aquí estamos en un, en un elemento fundamental, un proceso fundamental para poder contar con un sistema de salud universal, solidario y ojalá plurinacional. Elizabeth, y vas a complementar algo? Sí, es que me voy a colgar de eso, yo soy cirujano dentista y por lo tanto... Eh... También dentro del sistema de salud, eh, también aspiramos a que haya una salud vocal universal, ¿no? que no sea solo priorizada para los grupos vulnerables, dependiendo de los recursos, los recursos eh, que tienen las personas o del presupuesto que se entregue año a año y que se discuta. Eh, y, y, y siempre terminamos eh, con programas que si bien han avanzado mucho en, en el último tiempo como país, con las políticas que se han establecido, nos hace falta mucho más. Por lo tanto, también eh, esperamos que esté incorporado como parte de las garantías que, que, que deberían establecerse eh, como una, una salud eh, integral. ¿eh? Somos parte de la salud general y por lo tanto, eh, que no nos dejen como los parientes pobres, de, de, del sistema. ¿eh? Eso. Pero, bueno, como, como, como ustedes lo han dicho, eh, es un marco para que podamos avanzar en una calidad eh, de vida finalmente, en general, no solo salud, educación, vivienda y múltiples factores que, que mejorarán finalmente toda nuestra, nuestra vida eh, y ojalá comunitaria. Ahora, eh, eh, ¿da lo mismo quién redacte esta constitución? ¿Da lo mismo qué personas, qué organismos lo redacten? No, no da lo mismo, no da lo mismo y, y por eso es que esperamos, primero, que la, la mayor cantidad de gente vaya a votar. Segundo, que voten por el apruebo y tercero, que voten por la Comisión Constitucional. ¿no? Es la única instancia que está hoy día garantizando la paridad de género eh, y, y es necesario que las personas que vayan a participar en esa Comisión Constitucional sean personas que representen, a, a, a, la, a la comunidad y, y que puedan, de, de, de, de las discusiones, de las conversaciones, del día a día, de lo cotidiano, de lo que, de lo que viven, de las experiencias, puedan también plasmar eh, las necesidades de, esta, de este marco que es esta eh, carta fundamental que tenemos que construir entre todos, ¿no? y que veníamos construyendo desde, desde hace un tiempo, con todo el proceso que que se impulsó ¿ah? en, en, en la época de la presidenta Michelle Bachelet ¿Bien, okay. sí, doctor? sí, sí bueno, Elisa eh, se ha tocado un punto fundamental digamos, que eh, la democracia que la representatividad o sea, es un proceso de construcción social que no eh, tenga la representatividad suficiente eh, disminuye su legitimidad o llega a carecer de legitimidad como fue la constitución impuesta por la dictadura. Entonces, sin duda, quiso que la nueva constitución tiene que ser redactada por lo menos por la convención constitucional. Tampoco una convención constitucional, digamos, que actúe encerrar un palacio haciendo lo que le parezca, sino que una convención constitucional abierta a la participación ciudadana. Eh, cuando se plantea que, si es que la, la Constitución nueva sea elaborada en una comisión mixta, eh, tenemos que recordar que esa comisión mixta no es paritaria. La única paritaria es la Comisión Constitucional. No, eh, la única convención, la Comisión Constitucional, es la única que tiene paridad de género. Eh, en la Comisión Mixta tiene 50% parlamentario. Y ya sabemos que hace rato que, si es que la gente viene votando menos en las elecciones y que cada vez menos los presidentes, los senadores, diputados, eh, alcaldes, concejales, etcétera todas las autoridades, resulta que cada vez tienen una, una menos representatividad de la población a partir de los actos electorales, y por lo, por lo, tanto, por lo tanto no corresponde que en esta oportunidad tan histórica eh, parlamentarios que tienen una representatividad limitada, e integren la mitad, digamos, de la convención que va a redactar la Constitución. Por lo tanto, tal como dice Elisa eh, todas las sensibilidades del país tienen que estar representadas y por lo tanto es conveniente que, pasado este proceso que va a terminar con un rotundo proveo para una nueva Constitución y a la Convención Constitucional, nos moquemos a definir las personas que, que van a ser efectivamente representativas de la ciudadanía para redactar esa, esa Constitución. O sea, es muy importante que nosotros como sector salud estemos presentes en esa Convención Constitucional con la gente que tenga la mayor fuerza y competencia y trayectoria posible, sin excluir a la juventud, naturalmente, en, en este cuerpo constituyente. Es eh, muy importante lo que ustedes han referido. Todos nosotros queremos que este eh, nuevo proceso incluya los pensamientos de la gran mayoría de la población. ¿no? Tiene que ver, no, no, lo que no se quiere es que sean cuatro paredes, sino que, sea con la comunidad incluida, ¿cierto? Ahora, para finalizar este, este conversatorio, eh, ¿qué llamado harían ustedes para el 25 de octubre? No sé las palabras al cierre de esta, de esta sesión. Isabel. Bueno, eh, primero que nada, ir a votar ese día, punto uno. Ir a votar, votar con todas las medidas eh, del caso que, no, que, que todos ya sabemos y conocemos, nos tenemos que cuidar, pero tenemos que ir a votar votar con eh, el apruebo, con ¿sí? una nueva constitución, y por supuesto que votar con una comisión constitucional. Eh, esa es la forma de que finalmente podamos avanzar hacia un Chile más justo, hacia el Chile que todos queremos, ¿sí? y hacia un, un Chile eh, con una real democracia. Eso. doctor okay. Sí, bueno, los que integramos el Cabildo en buena medida somos personas que hemos tenido una trayectoria larga en el sector salud y que tenemos, hemos tenido una vocación eh, desde siempre por eh, lograr que el país tenga una salud eh, justa, eh, de buena calidad para todos los ciudadanos. Ese ha sido nuestro empeño histórico de la gente que está en el sector salud. Entonces, en esta, en esta oportunidad, con todo lo que hemos planteado, eh, sin duda que estamos ante la oportunidad de efectivamente eh, eh, lograr hacer un camino en ese sentido. Y para eso eh, es, ir, es ir a votar, eh, ir a votar a prueba, ir a votar convención constitucional, no olvidarse de, del lápiz pasta azul, no dejarse asustar porque se ve una, una cola de tres cuadras, porque la gente va a estar separada por un metro. Eh, cada uno, entonces la coraza es larga, pero el proceso va a ser rápido porque la votación es corta. Entonces es muy importante que todos nos pongamos con esto, tal como nos pusimos cuando se trató que si, de votar por el sí o por el no al final de la dictadura. Si no hubiéramos ido a votar y hubiera habido que es un 20, 30 de, de la población que hubiera ido a votar, entonces la dictadura habría dicho, este proceso no tiene ningún valor, digamos que yo si, por lo tanto lo desechamos y habrían seguido su camino. Entonces, ¿qué es lo que permitió que entráramos en un proceso democrático? Fue que todos fuimos a votar eh, entusiastamente y la gente, lo que somos antiguos, recordamos que en esa oportunidad la gente desde muy temprano eh, se, se atochó, por así decirlo, en los locales de votación porque tenía el temor de que el proceso fuera interrumpido cuando se viera que la gente masivamente acudía a votar. Y esa masividad permitió que se lograra este paso. Ahora no es tan dramático, estamos en democracia, entonces los sustos tienen que ser mucho menores. Eh, la autoridad ha garantizado que, si es que iba a haber seguridad sanitaria para que la gente vaya a votar y tenemos entonces que cumplir todos con nuestro deber cívico e iniciar un refortalecimiento del, de la cultu, cultura cívica en toda nuestra población. Así que es muy importante que todos estemos ahí desde muy temprano. Yes. Bueno, a ambos les agradezco este tiempo que, que nos dimos de conversar. Eh, fue una, una, una conversación muy nutritiva y también eh, es importante que cuando uno lo vuelva a ver, por supuesto pueda reproducirla, dado que hay muchos conceptos que son relevantes, perder el miedo, ir a votar, eh, no, no dejarse... Eh, atemorizar por, por, por los medios de comunicación. Hay que, hay que ir, tener la, la valentía de que las cosas van a andar bien y que este es el primer paso para los cambios que Chile realmente requiere. Así que les agradezco a ambos y nos vamos a seguir viendo. A por ti. Este. Gracias, Rolando. Tener mucha confianza, nos va a ir muy bien. Sí. <risa> estén bien, chao. Que, que te estén muy bien, bueno, Chao. <risa> chao.